cumplida yo la de hola chicos bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal el día de hoy odie esto ¿Dónde vas? ¡Awaji! ¡Awaji! ¡Yes! Oigan pero acabo de hacer una tontería y Hayato está medio enojado conmigo porque el autobús llegaba a las 10.26 y a las 10.26 llegamos pero había una escalera y yo le dije hay que subir la escalera y subimos la escalera pero en realidad no había que subir la escalera entonces vimos el autobús así irse a lo lejos y por mi culpa vamos retrasados. Ah. Yeah.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 acaba de pasar, Ay, se le durmió la pierna por estar sentado ahí en la pose asiática, apa. <ríe> <ríe> Three hours later. Ya llegó el autobús. Vámonos. <risa> <muchos> <risa> <risa> Grupo persona aquí en Japón nos invitó al parque de Naruto. ¿Qué hago eso? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué esta caricatura sí la vi. Hayato oh, chingo chinchan. No chingo. No chingo. Ah uri a, ¿oí chingo? No hayato No, ¿Por qué? ¿Nahíga pispis? ¡No! ¡Ya! Hayatito moje. Tócate, tócate. Yes. Ay, no. Se quiere subir a este juego y a mí me da miedo. 싫어! No, 애기, 아, 이거. 아기, 아기 해. 닌자 마을 이쪽이었어. 아, 우리는 탄데 okay. 가자. 오케이. 그럼 탄데 가자. 아, 귀엽다. <끼리> 나루토 아니에요? 미련, 야, 이거 하나 컷아, 나루토. 이 카라카 이름이 알아? 몰라. 몰라? 근데 아브라, 아브라라가 적혀있어. 보인, Disculpenos si a alguno de ustedes les gusta mucho este anime Pero nosotros no sabemos mucho de anime ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Disculpe señor, ¿cómo se llama usted? <risa> Oigan chicos, estoy segura de que alguien me va a preguntar ¿Por qué no traigo máscara? Pero la verdad es que hace mucho calor Y siento que me asfixio con la máscara aquí Entonces mejor, ahorita que no hay nadie al aire libre Estoy al aire libre Puedo disfrutar de respirar sin la máscara <risas> miren chicos ya llegamos al parque de Naruto Wow. wow. esto es para verdaderos fans <tose> oigan <tose> oh sí, sí. sí, sí. y no y chondonara no la música ya nos va preparando 여기 안에 미션이 크게 들어가 있는데 이런 식으로. 음. 이쪽이 뭐라고 했지? 뭔가 이쪽은 뭔가 그림을 그면서. 아하. 그리면서 뭔가 해야 된다. 뭔가 이쪽은 음, 잊어버렸어. 그냥 가보자. 일단 이쪽 엔트ランス 있잖아. 거기부터 시작이야. 오케이. 이쪽은 그 파란색 꼬? 오케이. 쓰면서 뭔가 미션을. 달성해야 돼. 오케이. Okay. 그 다음에 이거는 뭔가 아마 이쪽? 조금 쭉 가면 뭐 그쪽에서 이거는 써야 된대요. 오케이. Okay. 그래서 일단 이쪽에 가보자. 이 Hi. 미션을. 오케이. Okay? Okay. 알았어. 파이팅. estás listo listo vamos yes yes <laughs> <laughs> ah, okay. <Wow>. ah sí <laughs> <laughs>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 이거부터. 예스 그리고 네? 스탬프, 이채, 이고 하나인 하나 예, 하나 예스 예. 누구야? 몰라. <웃음> 이제 여기가 미션이 있는 거야? 뭐야 이거? 몰라 에? 아 어디에 아 도화가 있는지? 문이 어디 있는지 이재, 봐야 되는 거야? Wow, ah, <taterislé>, or... okay, okay, wow. ¿Qué es? ¿Qué es? Guy Pots Hayato yeah. no sabía cómo pasar acá Y simplemente a la puerta de abajo Pero una que es chaparrita Yes Y encontramos el siguiente ¡Wow! ¡Wow! wow. wow. wow. Taniyo Three hours later And we are at the Yeeees! Sasuke, and Naruto! Yes! <laughs> yes. <laughs> Yo! You've no, qué no, no, no, no, no, por cumplir nuestra misión nos dieron pulseritas de naruto ¡Ay! Story. <ríe> ahora vamos a la siguiente misión de... de... podremos ¿cúrmul? cumplirla wow ¿qué es eso musabo Hayatito musabo tranquila Intentando arduamente saber qué es lo que tiene que hacer Encontrando la pista del juego <ríe> ¡Eh! ¡La encontró! Sakura. A esta sí la conozco, la Sakura Sakura. Es nuestra siguiente misión ¿Chemizo? Sí, Chemiso sí. <ríe> sí. <ríe> sí, la siguiente Uy, la misión número 4 da miedo, oigan Tenemos que meternos a esa víbora Wow, wow, ¡Vaya! ¡Yo ¡A! Ah, chicos, disculpen la ensopada. Creo que es lo menos presentable que me he visto en un video. Pero es que hace un montón de calor. Y estoy toda sudada. Y esta es nuestra última misión del de día: las ranitas. Ah, oh, oh. ah oh, Ok, ok. Y hemos cumplido la misión. High five. Naruto style. Chicos, ya pasamos todas nuestras misiones. Estuvo muy divertido. Ya terminó.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 Yeah. Yeah. Oh, one. ¡Oh, oh, oh, oh, ni todo ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Qué es ¡Oh!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 Gracias. Espere por <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> Chicos, y para que vean que soy buena, voy a hacer un giveaway de este premio que me gané porque yo la verdad es que no soy fan de Naruto, pero sé que algunos de ustedes sí. <tose> siguiente paseo del día una caminata nocturna con iluminación yay escuché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 <laughs> good luck. Sí, good luck. <inaudible> good luck sí, y <inaudible> <inaudible> Y aquí inicia el siguiente paseo. Yay, yay. Night Ok, ya empieza la aventura. 얘기했잖아, 그 uh -huh. 판타스틱 비스트 같다고 완전 뭔가 그런 느낌이지 네, 맞아. 판타스틱 비스트 <웃음>